Fulvio. Bueno. Continuamos en de mañana. Que se quede. No, yo, sí. yo, yo, yo volví. La gente ha pedido que, que me quede, que vuelva, aunque demasiadas vacaciones. Demasiadas pues, vacaciones. Mi producción también me tiró, me tiró, me bajó la pesa Tengo que estar aquí. aquí no, y, y, y para el público también. Mira que Hay prop... que venir con uno, que, lo que Luis ofrece. Vamos Cabo. a. A conectar con WhatsApp y ahí primero vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenidos, Fulvio. Hace muchas falta Ya, Francis, que lo coja con calma. Que los políticos, <risa> los funcionarios son todos ladrones, así que Ay, con Ay, calma. No. Ustedes hacen muchas falta a Los tres, muchas pero gracias. con tono normal. Ok, los amo a los tres. Gracias, muchas gracias. Hace muy bien, pero así no, Francia. Ok. Está bien. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con WhatsApp y nos escribe Altagracia Delgado eh, de Campo Fernández, nos habla sobre el drenaje plu pluvial que fue terminado, fue el drenaje que fue resuelto ah, en Campo ya, Fernández, ya, ya. pero las calles están sin asfaltar, qué problema, a propósito de las me aguas. Me imagino que ahora corresponde, Entonces. porque no, va a ser un asfaltado total okay. de la ciudad, tengo entendido, nos escribe, eh, quien termina 6516, buenos días, por fin, ya Fulvio llegó, bienvenido. <risa> <a esta>. Gracias. <risa> Fulvio, muy querido por la gente que nos ve. Nos escribe Reinaldo Hernández, desde Osto, que dice, buenos días, jóvenes. Eh, nos habla de la Junta Municipal y dice, eh, me imagino que embarga, aún no sé el término, está mal escrito, incorrecto. Ah. Dice, desconocidos en la madrugada de hoy embadurbaron con aceite quemado todo el local de la Junta Municipal no, Electoral no. de Acá. Esto en protesta por la designación del personal ajeno al municipio de Hostos. Es que, Creo es, que no es la manera correcta. En Hostos se llegó a un acuerdo de todos los partidos que la Secretaría le tocaba al Partido Revolucionario Moderno. Y le pusieron uno de Castillo, que es del PLD, el presidente también. Y, ah, bueno, no, prácticamente no. la cogieron. Así, así no. no. Ese es el problema que está pasando. Entonces tenemos a Daña de Urba. Pero la, la manera correcta no es pero dañar no la propiedad pública no ni privada. No, no así no, no. No, no, no. Porque ahí pierde, Ir a los mecanismos, a conversar. De derecho. Efectividad y derecho. Y derecho. Claro. Porque ya se trata contra la propiedad pública y... Mira lo que nos dice Dania de la urbanización Los Maestros, Fulvio. Fulvio está errado y todo el que habla mal de nuestro líder, arriba Leonel Fernández. Carajo, que le diga a Alex que trabaje mejor en su gestión. Felicidades, Francis. Sí, es cierto, Leonel Fernández es el salvador de la República Dominicana. Tenemos a Manolo el Geraldino... más difícil, es lo ha salvado, sí. Tenemos y lo, pedimos, y lo pedimos. Tenemos a Manolo Geraldino que nos dice buenos días, pero Fulvio... No dice nada de sus candidatos que todavía no están en el poder y algunos Hola. por mayoría están traficando con droga. Buenos Carolina. días, vamos a el recibir cafecito. el cafecito para eh, ambientar un poco el, Muchas gracias. el set. Muchas Muchísimas gracias. gracias. También tenemos eh, a Vanessa Costa, a Fulvio y Francis y a Carolina, los queremos juntos, siempre <risa> así, que por políticas no se separen. Tampoco haya discusión entre ustedes. No, eso es un debate de las ideas que se plantean y los ánimos y el momento. Pero siempre hay que definir o decir y fijar tu posición sobre lo que piensas y defenderla sobre todo. Siempre es fundamentada. ¿No? La, la parte mía, escúchame, Fulvio, y amable televidente. Es amable. lo que yo he dicho siempre. Aquí hay personas que hacen política y no asumen posiciones. Uh -huh y hacen cosas por arriba Fulvio tiene su posición y yo tengo la mía y la planteamos nos exacerbamos un poquito pero lo más importante es que cada quien no ande entre hojas y ramas y no defina su posición porque aquí hay muchos que hacen medios de comunicación y aparentan ser una cosa y son otra lo importante es tener con responsabilidad qué piensas, cómo lo piensas, qué esperas. Entonces eso es lo que o nosotros sí creo que hay que tener en cuenta, que tenemos nuestras propias convicciones. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, buen día. Carina, buenos días, Franci. Buenos, buenos días. días. Eh, Fulvio. Buenos días, hermano. hermano mío. Le habla Víctor Ureña de los maestros. los maestros. Francis, lo primero que te digo, hermano mío, es que a Lionel no podemos defenderlo. En una cosa, yo, yo respeto tu opinión, Que Francis, no te voy a ofender como digo Fulvio, no te voy a ofender porque tú eres mi hermano. Amen. Pero, pero Francis, ayer en el discurso, yo me lo tiré enterito por televisión y digo, ¿Quién te hizo la carretera de Cenovía a Macorí? Lionel. ¿Quién te hizo la carretera de La Guarana Macorís, Macorí? Lionel. sí, hizo un sinnúmero de obras que Lionel no la hizo. Que la hicieron otros gobiernos y también a Lionel la reaf... La repavimentó, repavimentó, por ejemplo. Ajá. Pero pero Lionel aquí no hizo obra importante en Macorís, yo mm. no la veo. Además de eso, Fulvio tiene razón en parte en eh, lo que dice de la venta de, la, de las empresas del Estado, que no funcionaron. ¿Por qué, por ejemplo, Lionel no puso a funcionar la zona franca de San Francisco de Macorís, recogiendo 50 muchachos de cada barrio de aquí, ¿eh? y ponerlos a trabajar en la zona franca? Eso no lo hicieron, debieron de hacerlo. Ahora entonces, en el discurso, yo vi que Lionel prometió la circunvalación, que ya la está haciendo el, el día ahora, que prometió la carretera de, de San Francisco a Río San Juan, que eso es un mito, eso no se sabe, que prometió otra cosa, otra cosa más. Entonces, yo te pregunto, Francis, con, con todo sí. eso, ¿qué podemos seguir al lado del... No, yo creo más fácil en ti mañana, como candidato alcalde, que eres joven, prometedor, Gracias. Yo creo en la juventud, y yo creo que tú tienes muchísimo que darle, a Macorís, tanto tú como Fulvio, como Carolina, que están que está en, eh, en Alianza País. Yo considero, y siempre lo he dicho, que mientras tenés estos caudillos gobernando ¿eh? en los partidos políticos, nos jodimos. porque entonces, ¿para qué te estudiaste, Francis? ¿Para qué tú expones la idea? ¿Para qué tú eres inteligente? ¿Eh? Que tú eres un... un, un tú, tú eres aquí, oye, bien. Un producto de San Francisco de Macorís. Sí. ¿Y cómo te vamos a ver mañana como alcalde? ¿Cómo te vamos a ver, por ejemplo, en una oposición si los viejos no quieren salir? Entonces, sí. esa gente hay que sacarlo de ahí a todo. a todo, Y hay que subir sangre nueva. Es decir, no me refiero a eso con, con las cosas de Danilo, no. No, no. Sino la juventud. La Entendemos. Juventud, hermano, hay que subirla. Muchas hay que subirla. gracias. Ya tú sabes. Hace okay. buen día. Muchas gracias, Bien. muchas gracias. Palabras. En nosotros. ¿Vas Yo creo que a contar algo, sí, porque tenemos que ir y eh, presentar a Fulvio en su tema central en el día de hoy. Él eh, nos ha preparado un tema eh, interesante e importante en estos momentos que vivimos, no solo en República Dominicana, sino en el a mundo. A Fulvio Ureña. Vamos a escucharlo. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Francis, eh, ya yo me tomé mi pastillita, eh, pronto vamos a, a continuar con esos debates y a, a decir también las cualidades y los ofrecimientos de mi líder Luis Abinader, que el viernes estuvimos recorriendo parte de la provincia, un saludo a todos, que siempre con cortesía, con amabilidad, nos recibían y con entusiasmo de esa esperanza, de ese cambio que necesita nuestra nación con propuestas serias, con propuestas que tengan que ver con el desarrollo de todos los dominicanos. Eh, hoy voy a compartir con ustedes el tema de la Amazonía. Voy a compartir con ustedes el tema de la importancia de la selva amazónica y de lo que está pasando ahí ¿Por qué traer este tema si nosotros estamos lejos de esa zona? ¿Por qué importarnos a nosotros como ciudadanos dominicanos Un tema que trasciende? Bien, la Amazonía es responsable, señores Del 20% del oxígeno que se produce en el planeta Está ubicada en el trópico hace frontera con varios países, ahí se produce el 20% de las aguas del planeta y el estar ubicado en, lo, en el trópico hace que sea bien activa en la producción de oxígeno. Como ustedes saben, cada árbol produce cerca de 0.75 kilos de oxígeno diario y un ser humano necesita cerca de 7 kilos de oxígeno en el día. Para el año estaríamos hablando de mucho oxígeno. Y los árboles son los responsables de eso. También esos árboles lo que consumen es dióxido de carbono. Y la selva amazónica, por metro cuadrado, hay, hay muchos árboles. Es la densidad de árboles más grande que hay en el planeta por metro cuadrado, por ser de trópico. Y de esos árboles captan ese dióxido de carbono y lo convierten en carbohidrato lo convierten en otras cosas. Pero lo van acumulando y de acuerdo a los estudios realizados, por cada tarea de árboles se captan cerca de 15 toneladas de dióxido de carbono por año. Y si usted suma los 7 millones de tareas eh, de kilómetros cuadrados que hay ahí y lo multiplica por 1600, eh, por 1.600 tareas, usted se va a dar cuenta, señores, que estamos hablando cerca de 50 mil millones de toneladas de dióxido de carbono que cata la selva amazónica. Y hoy lo que está pasando nos ataña a toda la humanidad porque el planeta Tierra es nuestro hábitat. Es simplemente nuestra casa común para todos. Para que usted tenga una idea, en la parte que corresponde a Bolivia, actualmente se están quemando cerca de 700 mil hectáreas. En la parte que corresponde a Bolivia, cerca de 700 mil hectáreas. Esto equivale a 11 millones de tareas, a 11 millones de tareas. Y le pongo como ejemplo el cultivo del cacao, que aquí hay mucho. En el país entero, usted se puede encontrar con dos millones y medio de tareas de cacao. Y solamente en la selva amazónica, en la parte que corresponde a Bolivia, se están quemando 11 millones de tareas. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que haya una columna de humo de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Óigase bien. Humo afectado por estos incendios de 3.5 millones de tareas. En el año pasado se pudieron identificar, de acuerdo al satélite que identifica puntos calientes, cerca de 38 mil fuegos en esa zona. Ahora, en lo que va de año, van cerca de 79 mil fuegos, lo que implica que no es de una manera natural son fuego provocados por nosotros los hombres y esto ha producido una columna de humo de 3.5 millones de kilómetros cuadrados y ya llega hasta la estratófera y eso allá dura su tiempo para irse, eh, para ir la tierra limpiándose y arreglándose. Pero ¿qué sucede? Para que usted tenga una idea, esos 3.5 millones de kilómetros cuadrados, si usted lo divide en lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís tiene 23 kilómetros cuadrados. Si usted divide 3.5 millones de kilómetros cuadrados, ustedes saben cuántas ciudades como San Francisco de Macorís se están quemando actualmente. 153 mil ciudades como San Francisco de Macorís se están quemando en la actualidad. Y lo grave del caso es que no solamente se queman los árboles que están de pie, sino todo lo que es la hojarasca y todo lo que es la descomposición que hay en el suelo, también se quema, que ahí hay también cientos de años de descomposición de la naturaleza, rica en una fauna, rica en una biodiversidad, rica en un hábitat de miles y miles y miles de organismos. Precisamente, esa es la zona que tiene más vida por kilómetros cuadrados. Es la zona que tiene más diversidad por kilómetros cuadrados. Es la selva amazónica donde se encuentran la mayor cantidad de plantas todavía sin estudiar. Que la ciencia todavía no conoce sus bondades, sus facultades, ¿Y para cuántas cosas pueden servir para nosotros? Cerca de 152 mil ciudades como San Francisco de Macorís se están quemando. Provocado por daño por el hombre. Provocado por daño por nosotros. Y esas nubes de humo no tienen fronteras. Esas nubes de humo están llegando a la Argentina. Están dañando el río Plata están oscureciendo a las ciudades de Brasil, están llegando a Centroamérica, porque la naturaleza no tiene frontera donde la lleve el viento. Y el globo terráqueo tiene corrientes de chorro, como se le llama, como se le llama, que son corrientes de aire, que van transportándose por todo el planeta. Eso va a llegar a todo el planeta. Entonces va a incurrir en toda la población dominic eh, eh, mundial, provocando más enfermedades respiratorias y más enfermedades terminales para la población. ¿Por qué? Porque viene un aire viciado, viene un aire contaminado y la labor de esa selva amazónica que ha consternado a todo el mundo es de purificar, es de darnos a nosotros oxígeno, es de darnos a nosotros condiciones para poder convivir en este planeta. Y eso va a alterar todo lo que es el clima a nivel mundial. De una forma u otra nos va a llegar también a nosotros. Eso es un mega desastre ecológico lo que está sucediendo. Y lástima que seamos nosotros los hombres, que seamos nosotros la especie más destructiva que estemos dañando nuestro planeta para sembrar soya, o para ganadería, o por hacer un daño político al actual presidente, buscan cualquier tipo de justificación. y Eso no va a traer, lamentablemente, que se puedan apagar los incendios. Se está pidiendo en muchas oraciones que lleguen las lluvias como única alternativa de poder lograr sofocar estos mega incendios. ¿Pero qué sucede? Para la naturaleza recuperarse de eso que está dañando el hombre hoy, tarda cientos de años. Esa selva amazónica que hoy nosotros conocemos le ha tomado miles de años conformarse y se está destruyendo en días, en horas, en segundos, en minutos, pero para recuperarse tarda cientos de años y aún recuperarse la incidencia de incendio nuevamente es mucho más corta porque encuentra condiciones más propicias. Encuentra más arbustos, más hojarascas más formas para poder eh, eh, aumentar la posibilidad de que haya incendio. Por lo tanto, será una lucha titánica que tendrá que llevar la misma naturaleza para recuperarse, para autorregenerarse en su, en su labor de resiliencia que tiene de manera natural. Y volver otra vez a incendiarla sería mucho más fácil. Volver otra vez a poner en peligro sería mucho más fácil. Ahí se vislumbra lo que es el irrespeto a la naturaleza y a la humanidad y a la misma convivencia. La falta, la falta de conciencia, la falta de entendimiento, la falta de respeto al prójimo, al derecho del prójimo. ¿Cómo es posible que lleguemos por la avaricia humana? por la codicia humana, a autodestruir a la especie humana. Y así como se está destruyendo en Brasil hoy, que ha llamado la atención de todo el mundo, también están de de desapareciendo otros bosques nativos prístinos que tiene el planeta, como la parte de Indonesia, para sembrar palma africana para conseguir su aceite, como lo tiene África, para destruir esas tierras también y usarla en otros propósitos. No entendiendo el equilibrio natural que tienen los bosques a nivel del mundo, inclusive ahora para el calentamiento global hay dos fórmulas, una es la que presenta Bill Gates y es, que 800 aviones diarios suban a la estratosfera y suelten un polvillo de yeso del que se hace tiza, de tiza, para ahí entonces aplacar el calentamiento global. Oiga qué fórmula, ¿eh? estudiada científicamente. Y la otra fórmula es de sembrar 900 mil millones de árboles a nivel, nacional, a nivel mundial, ...para poder contrarrestar el efecto del calentamiento global, porque la humanidad se está derrumbando hacia una autodestrucción. Y si de aquí al 2050 no se toman las medidas necesarias para evitar el calentamiento global, pocos, pocos quedarán vivos en la humanidad para poder contar. Porque este, este mundo se va a convertir en invivible. Y los principales países que tienen que enfrentar esto son los que más contaminan. Estados Unidos, Canadá, Rusia, India, China, Brasil, son los principales países que tienen que tomar medidas. Y si, si, y si tenemos la humanidad entera, completa, que sembrar árboles, árboles tendremos que sembrar. Una y hoy lo estamos destruyendo penosamente delante de nuestros propios ojos. Desde mañana hacemos un llamado a que aporte, a que ayude humildemente con lo que pueda a salvar el planeta. Gracias. Tenemos una sí. llamadita, Fulvio. Eh, buenos días. Vamos a buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Así es, siguiendo, siguiendo lo que está hablando Fulvio, no que ver el eh, liderazgo político a nivel mundial, eh, el Estado... Eh, mental de, de cada líder político, hablando de ese señor de, de Brasil, Bolsonaro, que todo lo daña también la política. Al, a Bolsonaro, a, hablando también que todo el daño también lo hace la política. Sí, muchas así gracias. Sí, eh, hay un dato que yo eh, aportar, pero no quise interrumpirte y que lo habíamos dado eh, cuando hemos tratado el tema del porcentaje que ha aumentado